de acá porque salgamos de acá porque me estoy poniendo en el miedo. Este, Terminator. Vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Tenés una frase de Terminator que te guste? Tiene <risa> muchas. No la digas. ¿La quieres ver? Sí. Dale, a ver. Mirala, Esta. Hasta la vista, baby. Qué truchísima en esta escena, ¿no? ¿Cómo? Hasta la vista, baby. Yo, de verdad, sí. eh, frase que la usamos hasta el día de hoy. Sí, Mirá claro. que la película de la década del 80. Sí, sí, sí. Y la seguimos usando hasta, hasta el día de hoy. Y nos, sí. divert, nos, nos divertimos mucho con la frase. Tanto nos divertimos que se divirtió en su despedida Boris Johnson. Dio un extenso discurso y finalmente remató con la frase de Terminator. Mirá. Uh, I want to thank here and hasta la vista. Baby ¿Qué hace? Pero se está viendo mala Sí Sí, pero Se fue emocionado Porque no. hasta la vista Baby despertó La emoción de todos No Chico. les calienta Ni el sol a Nada No nada. daba No daba es, No daba la frase ¿no? Pero aparte Viste que uno tira a los ingleses sí, sí. Como la gente más Seria sí. más, sí, más acartonada sí, ¿no? sí. Estructurada Que no se va a correr De una línea que no va a decir una palabra de más ni una de menos. Tienen toda esa estructura. Es el hombre más importante de Inglaterra, después de la reina. De eso claro. no cabe la menor duda. Eh, y sorprendió a todos con un discurso bastante sí. extenso y el remate. Hasta Porque aparte lo piensa, se está por ir sí. y hace como un... and hasta la, Lo y podemos en español, ver de nuevo, míralo. por favor. A ver si lo tenemos de nuevo, Boris Johnson despidiéndose ya definitivamente después de un gobierno polémico el de Boris Johnson. A ver. I want to thank everybody here hasta la vista, baby. El pelo baby. que tiene, ¿no? Ahora, muy Trump. No el pelo. La, se, es muy Trump. Sí. Es como, son, parecen hermanos, ¿no? Perdón. Y también eh, ustedes saben que para nosotros la Madre Patria es España. Para, él, eh, para Estados Unidos la madre patria es Inglaterra, claro. ¿no? Qué loco que termina tomando una frase muy norteamericana, muy norteamericana, para rematar un discurso despidiéndose del cargo político más importante que tiene... Que pero los ingleses. Pero a mí me llama la atención porque además se, se está yendo mal de con, ¿no? con la peor. O sea, dejó solo todo el bloque político, hizo fiestas en la pandemia. Se está haciendo ah, como Marcela Tiner. Pero además no hizo la fiesta de Fernández y Fabiola, que fue ya un papelón. Sí, sí, pero sí, acá no, estábamos verdad. hablando de fiestas multitudinarias. Sí, con Pero varias, con alcohol, con fiesta, pero así como fiesta, Eso explica el peinado. Sí, claro. Sí, sí, <ríe> tremendo. O el despeinado. Eh,